Este jueves el tribunal aplazó el inicio de juicio de fondo contra dos acusados de asaltar a un agente de la Policía Nacional y despojarlo de su arma de reglamento, Hecho registrado en el sector Vista al Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los detalles fueron ofrecidos por el abogado Freddy Fañas. Mira, realmente lo que se está conociendo es una audiencia de fondo con respecto a estos dos imputados, Edwin y Joel, el tribunal aplazó porque hay una conversación muy adelantada para la solución del conflicto y la aplazó para el día 30, donde podríamos venir ya definitivamente a conocer de esta audiencia y buscarle la solución externa que establece el Código Procesal Penal. Esta audiencia fue, la parte solicitó un pedimento donde fue aplazada la audiencia para el día 30 de julio. Donde ellos eh, le presentaron un posible acuerdo, pero una posible conciliación entre las partes. Eh, este es un hecho totalmente grave. Nosotros entendemos estábamos listos para conocer hoy el, el expediente. Hoy se iba a conocer el Bursa fondo Estaba totalmente completo, pero se le dio esa oportunidad para ver si las partes se ponían de acuerdo en ¿Cuándo sentencia. fue y en qué forma ocurrió? Eso fue eh, un atraco en el día fecha 30 de julio del año 2017 donde ellos fueron eh, apresados posterior al hecho, eh, meses después de haber cometido eh, este hecho con relación a este agente de la policía que estaba de servicio y prácticamente le fue deposeído de su arma de reglamento. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.